Buenos días. Saludos a todos los seguidores y amigos del blog y a todos los suscriptores. Bueno, mire, ser un buen psicoterapeuta es un arte. Es un arte. Yo con los años cada vez me he ido convenciendo más de esto. Es un arte. Eh, como un pintor puede ser un buen artista o un mal artista, artista también un terapeuta puede ser. Puede tener arte o puede tener ningún arte. Una de las cosas más bonitas de la relación terapéutica, yo lo he ido viviendo durante todos estos años, es gozar, disfrutar haciendo este trabajo. Mire, para mí es un encanto, es un placer recibir a un nuevo paciente. Me gusta, me gusta esa sensación de conocer a una nueva persona, de hablar con ella, de escucharle, de re recorrer juntos una gran aventura. Una gran aventura, porque al fin y al cabo una terapia es una gran aventura. Es la aventura del conocimiento, es la aventura de la superación, es la aventura de reconstruir una vida. Es una aventura muy bonita. Y yo disfruto con esa persona, con esa mujer, con ese hombre, de recorrer juntos esa aventura. Y cuando le escucho, lo escucho con mucha atención, con mucho cariño, con verdadero interés, con interés de, a través de su palabra, a través de sus gestos, de lo que dice y de aquello que no dice, entender su vida, entender cuáles son sus problemas, entender, hacer un buen diagnóstico, un buen pronóstico, saber lo que hay que hacer para reconstruir esa vida, esa vida. Entonces, escucho con mucha atención ¿Y qué es escuchar? Escuchar no es solo recibir los sonidos de las palabras del otro. No, eso todavía no es escuchar. Escuchar es el comprender aquello que el paciente nos dice con su discurso, con lo que nos dice, con lo que habla. ¿Qué nos está queriendo decir? Para poder entender lo que el paciente nos dice, Hemos de coger cada átomo, cada trozo, por así decirlo, de su discurso y ponerlo dentro de un conjunto mayor, de un sistema más grande, de un entrelazamiento mayor. Entonces las cosas van adquiriendo. Es como un puzzle. Un puzzle vamos poniendo piezas y, y vemos. Pues esta no, no, no. Esto no es así. Y ponemos otra. Ah, pues esta sí, esta sí que, esta sí que. ...es buena para componer... ...y vamos haciendo, vamos componiendo ese puzzle... ...hasta que está completamente hecho... ...pues entonces vamos... ...el paciente nos va hablando... ...y nosotros vamos poniendo... ...las piezas de su discurso... ...en el conjunto de la totalidad... ...de su historia, de su historia... ...en el conjunto de la totalidad... ...de su subjetividad... ...es decir, de todo aquello que ha formado... ...su mundo interior... ...su mundo interior... ...sus emociones, sus sentimientos... Esa especie de construcción interna que es su subjetividad con la que nos encontramos. Y hay otra, otra cosa importante para esto. Hay que tener un método. Mire, eh, eh, hemos, eh, el método de la asociación libre es un buen método para llegar al, al inconsciente. Es un, el método que creó Freud. Es un buen método. ¿Por qué? Porque no dirigimos al paciente. No. Dejamos que el paciente tome la iniciativa, que hable de lo que le preocupe, que hable de lo que, de lo que realmente esté ahí presente en él. Cuando un paciente se queda en silencio, yo le digo siempre, bueno, hábleme de aquello que está en su mente, de aquello que, que le preocupe ahora mismo, de aquello que usted, pues en este momento, es para usted una gran alegría, una gran tristeza, o le está preocupando. Y generalmente la mayoría de la gente sabe enseguida a, ...empieza a hablar enseguida. ¿Por qué? Porque siempre nuestra vida está en un determinado momento... ...en el cual nos preocupa y nos hacen sufrir o disfrutar una serie de cosas. Entonces, es un buen método porque ese método hace que el paciente vaya yendo... ...de una cosa a otra y vayan, por así decirlo, como soltándose esas cosas... ...que están reprimidas en el inconsciente y vayan apareciendo y, y vayan haciéndose... ...consciente y el paciente vaya uniendo las cosas que le ocurren en el momento actual con aquellas que son cosas de más atrás y que son los fundamentos de las cosas que le están ocurriendo ahora. Que eso es el inconsciente, como aquello que ha sido reprimido, aquello, no solamente lo que ha sido reprimido, sino aquello que estaba en nuestro ser original y que, por razones de que no ha habido buenas conexiones con el mundo externo, no ha nacido. No ha nacido, no ha nacido, se ha quedado sin hacer. El inconsciente más importante no es el inconsciente reprimido. Nosotros somos la naturaleza humana es inconsciente, la naturaleza humana aparece en relación con el mundo, en relación con los objetos, pero lo que hay ahí, eso no lo conocemos, sino a través de aquello que produce en relación con el mundo, pero eso en sí mismo es el inconsciente radical, es el inconsciente de la naturaleza humana, ¿eh? es el inconsciente del ser, luego existe el otro inconsciente, el inconsciente reprimido del que Freud hablaba, pero ese es otro inconsciente, entonces a todo aquello que el paciente nos va diciendo, tenemos que encontrarle sentido, sentido, ¿qué es el sentido?, sentido es, empleamos constantemente la palabra esto tiene sentido, esto no tiene sentido, y para entender lo que es sentido podemos recurrir a estas cosas, esto tiene sentido, esto tiene sentido, no sé, si usted llega a su hijo del colegio y le escucha, le da un abrazo, habla con él, pues eso tiene sentido, ...claro que tiene sentido, porque hace que la vida de su hijo sea mejor y la suya también... ...que usted como padre como madre sea un buen padre o como madre... ...y él como hijo también pueda tener con usted... ...eso puede sentido, pero si usted no le hace ni caso... ...tira la cartera por allí o la mochila y usted no le mira ni a la cara y le grita y lo eso... ...eso no tiene sentido, ¿por qué? Porque lo que tiene sentido es aquello que es adecuado a nuestra naturaleza... ...y aquello que es inadecuado no tiene sentido... ...entonces tenemos que dar sentido... Sentido. Por ejemplo, imagínense imagínese ustedes una paciente que me dice, pues que estoy pensando en una mujer, una mujer de 40 años, que me dice, por ejemplo, pues que está preparándose, ella tiene un buen trabajo, pero está preparándose para ser más dentro de ese trabajo, para una, una escala, escalafón mayor. Y esta mujer tiene un problema, el problema es que, eh, muchas veces hay un conflicto en ella entre el hecho de dedicarse más plenamente a, a ese objetivo ambicioso de su vida o el hecho de, de disfrutar más de la vida, de estar más con los amigos de ir más al cine o de hacer deporte, y ella tiene un gran conflicto, un gran conflicto, bueno lo que yo tengo que hacer es entender eso eso por qué se ha producido así, eso de dónde procede, eso dónde se ha originado en qué traumas del pasado está sustentado ese conflicto y yo tengo que aclarar todo eso ir trabajando con ella de una forma no directiva con el método que les he dicho para que eso vaya aflorando aflorando una solución y la solución aflora porque la paciente va avanzando ella también va construyendo cosas y nosotros vamos ayudándole a que construya esas cosas de acuerdo a la experiencia y a los conocimientos ...que deben ser buenos que nosotros tenemos. Luego, eh, mire, mmm, en, el, en la terapia siempre se produce lo que yo llamo... ...el caos y el orden. No puede haber orden si no hay caos. ¿Qué quiere decir esto? Que en la terapia hay fases y hay momentos de caos. Caos que parece que todo se enrede y todo está, está así revuelto. Pero eso es necesario porque cada vez que nosotros, que el paciente... ...y nosotros hacemos algo, se construye algo, pero luego eso se deconstruye porque vienen nuevas intervenciones que hacen que eso se derrumbe, ¿por qué? Porque tiene que derrumbarse para construir algo mejor. O sea, es como... Eh, bueno, esto es una cosa normal en toda terapia. Momentos de caos, temporadas de caos, temporadas de orden, donde aquello que ha aparecido y está está todo vuelto se ha ido organizando y entonces se produce un orden. Pero luego, cuando vamos a hacer eso, van a aparecer otras cosas mejores que esa, que van a organizar, van a organizar mejor el todo y se producirán nuevos caos. Esto es otra cosa que se produce. Siempre les he llamado la atención a todos ustedes, los que trabajan en esto, psicólogos, psiquiatras, en relación a esas dos palabras: transferencia y contratransferencia. Mire, esto es importantísimo. Esto es una gran. Un gran uh, a, a aportación de Freud. El concepto de transferencia y contratransferencia a mí me parece fundamental. Yo admiro el concepto de transferencia y contra-transferencia, lo admiro en Freud, y el concepto de inconsciencia. Esas tres cosas las admiro. Otras cosas a lo mejor no tanto, pero esas tres las admiro. ¿Qué quiere decir la transferencia? La transferencia quiere decir aquello que el paciente siente hacia nosotros, pero... No viéndonos como terapeuta, no sintiéndonos como terapeuta, porque eso serían emociones adecuadas. Es cuando el paciente nos ve y nos siente como si, nos, como si nosotros fuéramos su padre, su madre, su mujer, o su marido, o su hijo, o su... O sea, cuando hay una confusión, y esto es normal, completamente normal, porque en la terapia el paciente siempre proyecta en nosotros todo su mundo interno. Y poco a poco justamente la terapia consiste en, en que la objetividad del paciente se vaya estabilizando, se vaya dando cada vez más, y el paciente nos vea como terapeutas y no proyecte en nosotros cosas. Pero eso requiere mucho trabajo y tiempo, ¿eh? ojo. Luego está el concepto de contratransferencia. Es lo que el terapeuta siente hacia el paciente. El terapeuta también se puede confundir y puede proyectar cosas que no sean adecuadas. ¿Cuáles son las adecuadas? Porque esa persona es nuestro paciente. y, y Nuestro paciente y solo nuestro paciente. <coughs> solo nuestro paciente. Y por tanto, en la medida en que yo lo esté esté hablando con él como si fuera a mi amigo, como si fuera un conocido, como si fuera a ir a tomar café con él, etc., Estoy pervirtiendo, llevando la terapia por un camino equivocado, equivocado. Yo no soy amigo de los pacientes. Yo no soy su padre, ni su madre, ni su mujer, ni su hijo. No, yo soy terapeuta y para eso estoy ahí. Y no puedo salirme de ese papel. Ahora, ese papel no significa ser una persona ser una persona que no preste atención, que no sea una persona atenta, que no tenga empatía. No, todo eso tiene que estar ahí en todo momento y en todas las sesiones, pero sin confusión, confusión, confusión no. ¿Eh? Esto, todo esto es importante en, en, en una terapia, en una terapia. Por ejemplo, esta paciente de la que le he hablado hace un momento, esta de que tiene este conflicto, esta paciente, por ejemplo, el conflicto fundamental de su vida, el conflicto fundamental es que es una paciente con una clara tendencia, narcisista y obsesiva, muy obsesionada con, con, con digamos, con tener, con obtener, con conseguir objetivos que a ella le hagan sentirse más fuerte, más poderosa, más fuerte, más fuerte y poderosa, sí, y por tanto, ella tiende mucho a eso y descuida todas las demás cosas de su vida, las relaciones amorosas, las relaciones de amistad, el, el, si se quiere casarse o no se quiere casar, la relación, etcétera. ¿Y, ¿Y por qué? Pues justamente la terapia consiste en, en este problema presente y actual. ver dónde se ha producido, qué historia tiene, qué subjetividad tiene, qué antecedentes tiene. cómo está, qué hay en el inconsciente de esta persona en relación a este problema fundamental y en la medida en que vamos rompiendo todos los nudos dándole sentido a eso hemos vamos avanzando en la terapia yo eh, recomendaría a todos aquellos que se dedican a la terapia que sean que tengan paciencia porque esto nos en un día ¿eh? no creen ustedes que ser terapeuta uno sale de la facultad de psicología o de, o de la facultad de medicina como psiquiatra y uno ya es terapeuta no hombre no lo mismo que un cirujano. Un cirujano hace el MIR y, y practica bajo la supervisión de otro durante mucho tiempo. Y ha hecho operaciones eh, con cadáveres y ha estado eh, haciendo operaciones, como digo, con, bajo la supervisión de una persona mucho más experta durante bastante tiempo. Nosotros tenemos que hacer igual. Nosotros tenemos que supervisar al principio los casos con personas más expertas. Nosotros tenemos que hacer una terapia personal, como se hace en psicoanálisis, para conocernos profundamente y no mezclar luego las cosas y confundirlo todo. Nosotros tenemos que tener una, for una buena formación teórica y conocer todos los conocimientos que han habido en psicología hasta ese momento y que nos ayudan a entender a los pacientes porque estamos recibiendo ese, ese bagaje, ese, esos conocimientos de otras muchas personas que han trabajado durante toda su vida y nos ofrecen todos esos conocimientos que nosotros podemos no recibirlos de una forma así automática, poder pensarlo, poder hacerlos nuestros, pero tenemos que tener esa formación. No se hace uno psicoterapeuta. El arte. ...de ser un buen psicoterapeuta, es difícil, es complicado. Mire, yo ya soy mayor y se lo digo, habiendo transitado por muchos momentos, por muchas etapas, por muchas fases... ...y yo les puedo asegurar, una de las razones, se las voy a decir, una de las razones por la que yo, a pesar de la edad que tengo, estoy aquí trabajando todavía... ...con pacientes y, con, y haciendo bien ¿saben por qué es? Una de las razones, hay tres o cuatro, porque no quiero que ahora que tengo una experiencia dilatada, un conocimiento dilatado y una capacidad de ser un psicoterapeuta muy bueno en este momento, no quiero dejar de ofrecer eso a una serie de personas que pueden beneficiarse de eso para que su vida sea mejor... Sí, yo podría tener una vida más de descanso, más de irme a no sé dónde y tal y cual, como a veces me dicen mis hijos, me dicen, papá, ya, jubílate ya y vete por ahí a disfrutar. Pero es que tengo tres o cuatro motivos para no hacerlo, para no hacerlo de esa forma. Y uno de ellos es este, quiero ofrecerle a ustedes el arte de ser psicoterapeuta que yo he aprendido con muchas dificultades, con muchos momentos malos y buenos, con muchos pacientes de muchos tipos, muchos pacientes que me han creado muchos problemas, porque los pacientes no crean ustedes que son así, algo bonito, maravilloso, no, los pacientes crean muchos problemas, y quizá otra, en otro vídeo le hable de los problemas que le crean los pacientes al terapeuta, hay muchos pacientes que quieren llevar las cosas a su manera, que quieren eh, hacer las cosas a su forma, es como si un paciente entra al quirófano y antes de entrar le dice al cirujano, oiga, usted que me va a operar, no, pero mire, hágame esto así, así, porque así va a salir mejor, y usted enfermera, eh, la anestesia que sea de esta forma y de la otra, porque yo estaba leyendo en internet y sé, hombre, eso no se hace, si usted va al quirófano y lo va a operar un especialista, usted confía en él, ¿no?, y confía en la enfermera, y confía en los celadores, y confía en la gente que hay allí atendiéndole. Porque para eso están, para eso han estudiado, para eso tienen una experiencia. El paciente tiene que confiar en nosotros, pero nosotros no tenemos que ser terapeutas ingenuos. La relación con el paciente es complicada, es difícil y a veces tiene problemas muy concretos. Le voy a decir uno, uno por ejemplo, lo económico. Lo económico es una fuente de problemas. ¿Por qué? Mire, porque hay un paciente que dice, tú llegas a un acuerdo con él, le voy a ver todos los días a la semana, el miércoles a las 6 de la tarde, pongamos por caso. Y este señor o esta señora eh, te llama, llegas a ese acuerdo con él, tú le reservas esa hora todos los martes, todos los miércoles a las 6 de la tarde, y muy neta ay, ay, que no voy, ¿por qué? Ah, pues porque tengo que el coche no sé qué. ¿Qué haces tú? Y el paciente no te quiere pagar esa sesión. No, no hombre no, no hombre no, ¿por qué? Porque este es nuestro trabajo y nuestro trabajo es tan serio como otro cualquiera y nosotros le hacemos entender al paciente que nuestro trabajo es tan serio como el suyo y sin el suyo le exigen un montón de cosas, nosotros también exigimos un montón de cosas para que alguien sea nuestro paciente y si no está dispuesto... Pues no le cogemos, que vaya otro, que seguramente eh, es un terapeuta que no, tiene, no merece ese nombre, vamos, ni, ni lejanamente, y va a hacer lo que, lo que el paciente quiera, para que, va a ser muy complaciente con el paciente para que el paciente no se le vaya. No, nosotros tenemos que ser otra cosa. Y eh, ese es un ejemplo, por ejemplo, o el paciente con la hora. Nosotros recibimos paciente de, de 6 a 7, por ejemplo, y resulta que el paciente viene a las 6 y media y quiere que nosotros terminamos la sesión a las siete y media? No señor, yo he reservado para usted una hora. Si usted viene a las seis y media, mi sesión acaba a las siete. Venga usted a las seis y media, ¿por qué? Porque eso es, esa seriedad, seriedad es la que da, hace que la terapia, una de las cosas que hace que la terapia tenga éxito. El, el terapeuta no puede ser un terapeuta complaciente, así eh, sonreír a la gente así para, para quedar contento, para hacer feliz a la gente, para que la gente... No, porque ese es un terapeuta con miedo. ¿Con miedo a qué? No, con miedo a que el paciente... ¿Tiene que ser agradable el paciente, sonreírle siempre, hacer lo que el paciente quiere? No, eso no es terapia. Eso es otra cosa, pero no es terapia. Por tanto, amigos psicólogos, amigos psiquiatras, que veáis este, este vídeo. Pacientes, para que entendáis un poco las cosas que ocurren en una terapia y, y, y sepáis también saber que una terapia os exige a vosotros un, una serie de cosas para que la terapia, terapia funcione bien. Cuando escuchéis este vídeo, si estáis en terapia o vais a ir, o vais a, ir a terapia, pensar en todo esto, porque no creéis que una terapia, una terapia es una cosa que se rige por unas reglas, ¿Eh? Y si no se cumplen esas reglas, todo se va al traste. Lo mismo que un arquitecto hace una casa con unas reglas. Con unas reglas que están dentro de, los, de lo que ha estudiado ese arquitecto. Por tanto, ayúdense de este vídeo para hacer bien las cosas. Y seamos, amigos, convirtamos nuestro ser psicoterapeutas en el arte de ser buenos psicoterapeutas. Muchas gracias.